Muy buenas noches a todos desde esta Roma imperial y papal, aquí Urbi et Orbi, retransmitiendo desde la ciudad de Roma para el mundo entero. Y hoy pues, tendremos un, un invitado especial, que es que es Nacho Narváez, que parece que ya incluso se está conectando, da gusto. Eh... Estamos viendo que se va conectando las personas estamos esperando a Nacho Narváez que, que pronto se, se conectará. Hola Dani, aquí... ¿qué pasa Dani? Buenas, buenas noches, cómo estás? Buenas noches, estoy aquí desde la ciudad eterna. ¿Tú desde dónde nos hablas? Yo desde el Madrid de los Austrias. Del Madrid de los Austrias y, y de la nieve, ¿no? Y de la nieve, sí sí, aquí estamos, aquí estamos, en San Martín. Muy bien, muy bien, rodeados de nieve y de todo, pero pues aquí nada ni gota. Nada, ¿no? Allí la nada, verdad, no. Saluda a Antonio Borquez, que es una persona muy importante porque es okay. el ideólogo de todos estos, todos estos directos que estamos haciendo aquí en Potres SJ. Supongo que mi madre también nos ha saludado. Bueno, está lleno, lleno de personas. O lleno sea que... yo, sí, sí, sí. A, ver, a, mí esto, a, mí, a mí me da la risa floja esto, ¿eh? pero bueno. Hola, Antonio, ¿qué pasa? Hola, Santi. Vaya dos máquinas, dicen por ahí. Bueno, hoy había una presentación de Rocío Nieto que decía que había mucho peligro de dos jesuitas hiperactivos. Ah, La verdad bueno. que yo no sé, no sé por qué nos llaman jesuitas hiperactivos, ni a ti ni a mí. Pero no, sé, no sé si es un piropo o no, sabe que esto... Eh, veremos, a ver, y nos lo tomaremos como piropo todo. A ver, a ver, a ver. Además está, está muy bien en lo que se va conectando la gente, para no empezar a hablar, es, es muy bueno que Nacho Hola, haya hecho este directo en esta semana en la que rezamos por la unidad de los cristianos. ¿Por qué? pues porque, porque Nacho me dijo que fuera unas misas en ritos diversos, aquí en la iglesia que hay al lado. Y gracias a eso me estoy pasando una semana de conocer Diversidad Cristiana Vamos, ¿Qué? a tu plen, a tu A tu plen, a ahí en Santa María Invialata. Viva Na, Viva España Nacho, dicen por ahí Hombre, claro que sí, eso siempre Bueno, y todo, ¿eh? que nadie se sienta ofendido <risa> <risa> Bueno, pues yo creo bueno, que ya Dani. podemos empezar porque, vale. porque hay bastante gente eh, que ya se ha conectado Nacho es, es jesuita y es, es amigo y es cofrade, que es también muy, muy importante, ¿no? Tenemos unas cuantas andaduras por ahí, por cofradías españolas. Que totalmente, no, totalmente. No, no las vamos a contar en este directo, pero que, que hay bastante... Daría para otro, de... por lo menos, daría para otro. <risa> daría Para otro. para otro todas las anécdotas. Pero bueno, está está trabajando ahora, para que os no lo sepáis, en el Colegio Nuestra Señora del, del Recuerdo, dentro de la, de la fase del, del Magisterio. ¿no? Y esto nos da pie para hablar, como, como nos, nos invitó Antonio Borquez a hacer, hablar de los jesuitas en... En un colegio. Entonces yo creo que lo ya está, no He hecho más presentaciones porque luego te vas a presentar tú. Ya Como sí. siempre, yo voy gestionando las preguntas que se vayan haciendo, vais escribiendo en el, en el chat, aquí abajo, que lo vais escribiendo, y yo con mi con mi bolivic de la técnica hecho, las, vale. iré, las iré copiando y transmitiendo esas vale, Entonces, bueno, pues empieza tú con, con la presentación y, y demás. Bueno, pues bueno, pues eso, me llamo Nacho, soy de Málaga. Eh, y estoy ahora mismo trabajando en el Colegio del Recuerdo, en una etapa que se llama el Magisterio. Eh, bueno, yo sé que cuando nos preguntáis los jesuitas de la formación que tenemos, la gente nunca se aclara y digo, bueno, básicamente la mejor manera de explicarlo creo que serán como unas prácticas. Entonces nosotros hacemos prácticas eh, de jesuitas, ¿vale? Hay gente que está en la carrera y hace prácticas, pues te digo yo, en un banco, en una empresa, en lo que sea, o entonces estamos haciendo unas prácticas. Eh, la cosa es que el, el sujeto en formación, el jesuita en este caso, eh, sepa durante dos años cómo trabaja un jesuita ya formado, cómo trabaja un jesuita que ya habría acabado, entre comillas, todo el camino de la formación, más o menos. ¿no? Entonces, tradicionalmente, esto se hace eh, entre los estudios de filosofía y los estudios de teología, y casi siempre, no siempre, pero casi siempre se hace en un colegio. Hay otros compañeros que, por ejemplo, Javi Bailén está en la radio, hay otros compañeros que han estado en ONG... Oscar Cala está en la universidad, es decir, tenemos cada vez mayor variedad, pero tradicionalmente se ha hecho en un colegio, ¿no? Y es lo que estoy haciendo yo ahora mismo. Estoy en Madrid, pues dando clases de historia y religión en primero y en segundo de la ESO, básicamente, ese es mi, mi papel fundamental. Y colaborando la pastoral eh, de primero y de segundo de la ESO y después de segundo de bachillerato. Bueno, eso y lo que va surgiendo día a día, que esto cada día es una aventura, ¿no? Van surgiendo cosas nuevas. Pero bueno, eso sería básicamente, resumidas cuentas, lo que hago yo aquí en, aquí en Madrid, en el colegio. Nacho, ¿y qué es lo que debe hacer un jesuita en, en un colegio? ¿Qué es lo que es para ti lo más importante? O, bueno, porque has contado lo que haces, pero no sé, Bien, cuéntanos un poco lo que haces como jesuita. Mira, Dani, eh, cuando nos preguntan qué hace un jesuita en el colegio... Eh, eh, nosotros mismos, y tú lo sabes de sobra, tenemos como 200.000 documentos de la, la figura del jesuita en la obra. El jesuita en el noviciado nos daban muchas charlas, ¿no? Y, y total, mira, básicamente, y la gente con esto me va a decir, narva te has quedado calvo con la respuesta. Pero mira, nosotros, yo creo que el jesuita en el colegio lo que tiene que hacer es estar. Estar y trabajar, y ya está. Entonces, eh, ¿cómo se está? Pues mira, cada uno tiene que buscar su manera. Eh, nosotros creo que tenemos que ser gente cercana a la gente. Tenemos que ser la cara amable de todo el mundo del colegio. ¿no? Eh, el jesuita tiene que estar pendiente de las necesidades de la gente y pendiente de lo que le pasa a la gente y preguntando mucho, o sea, no siendo ni un plasta ni siendo impertinente, pero a mí me gusta que el jesuita, a ver, entiéndeme, esto es como eh, el párroco de una parroquia muy grande, entonces, la, a la parroquia pues van padres, van alumnos, van profesores, van los señores, y las señoras que trabajan también en el colegio, muchas cosas, mantenimiento, recepción. Entonces, el Jesús tiene que estar pues intentando hacer la vida más fácil. ¿Y eso cómo se hace? Pues transmitiendo en la buena noticia de Jesús. Básicamente eso. Eso unos días se hará dando catequesis, otro, días, otros días se hará apoyando pues, a un partido de baloncesto en el pabellón, otros días se hace pues hablando con la señora de portería y con mil cosas no pero el jesuita tiene que estar y que trabajar y que estar cercano a la gente y que transmitir un mensaje de esperanza a la gente eso se hace en un colegio se hace en una parroquia se hace en la universidad a mí me toca estar aquí en el colegio haciéndolo no entonces pues pues mira pues pues estar eh, 24 7 eh, pendiente de la gente ya está sin más simplemente sí. eso y en ese, en ese punto, yo te hablo ahora desde el otro lado de la, de la pantalla, pero de, como alumno, ¿no? Porque sí. yo después de hacer esa etapa ahora estoy estudiando en la, en la universidad y entonces sí. estamos estudiando todo, todo a distancia por la, por la pandemia, ¿no? Entonces, claro, como alumno se ve de una manera y, y como profesor se verá de otra. Yo eso no, lo, no me ha tocado gestionarlo, pero ¿cómo estás gestionando tú el estar viviendo una experiencia como esta, como el magisterio, en, en plena pandemia, ¿no? ¿Cómo, cómo lo gestionas? Ya. a nivel técnico a nivel también eh, humano y jesuítico y demás. Mira, te cuento eh, realmente y yo creo que todos los chavales del recuerdo y yo creo que todo el mundo que esté en el campo educativo eh, en Madrid el 11 de marzo de, la, de este de año pasado se paró el mundo. Entonces lo que era el magisterio clásico de quedarme hasta las tantas hablando con los chavales de que si el entrenamiento que si no sé qué, que si futuras excursiones, campamento, mil cosas, todo se paró todo se paró entonces, eh, todo se paró, eh, es decir, todo no volvió a ser como era antes, porque la gente siguió teniendo un montón de necesidades, la gente siguió teniendo un montón de problemas y los jesuitas tuvimos que seguir estando ahí, ¿vale? ¿Cómo se gestiona esto? Bueno, pues mira, eh, estando pendiente de la gente, pues de vía telemática, con el teléfono, con el WhatsApp, cuando se podía salir pues intentando ver a la gente, pues eh, la cosa es adaptarte a las necesidades que había en ese momento, ¿no? Que fue un rollo, es un rollo, es un rollo. Las clases online, Dani, mm. bueno, tú lo sabes ahí en Roma, que es un auténtico... Un, un, un rollo. rollo, sí, pues, por no decir una palabrota. Eh, porque estás con la pantalla, <risas> y qué guay, pero el contacto humano, tío, y nosotros que somos mediterráneos, es lo más importante, tío. Entonces, bueno, pues ahora lo que hay que hacer es... Yo lo que siento personalmente, fíjate, esto a título personal... Que todos, y ahí me incluyo yo, todos, ¿no? Alumnos, profesores, estamos un poquito, un poquito de estrés postraumático, entiéndeme. Eh, a todo esto nos afecta de una manera y de otra, ¿no? Entonces ahora nuestro el mensaje que tenemos que dar es decir, bueno, que, que Dios nos ha acompañado en todo este camino también. O sea, que Dios estaba cuando había buenos tiempos y también está con los malos tiempos, ¿no? Y esto se hace, bueno, pues, ¿qué te digo yo? por mira, mensaje de WhatsApp, eh, pendiente. De, de llamada de videollamada, está pendiente de la gente, la verdad, es que hay que adaptarse, tío, hay que adaptarse a las a la circunstancias. Y los religiosos los tenemos que adaptar y punto, vamos. Muy bien. Y Luego, pues ahí, un poco en esa línea, ¿qué son las cosas que te piden que te piden los alumnos o qué espera un alumno de un profesor jesuita como tú? De un maestrillo que además no es sacerdote, ¿qué, qué es lo que esperan o qué es lo que puedes darles tú? Mira, eh, yo estudié en un colegio de jesuitas, en en San Estanislao y, y la verdad que, que ahí, ahí bueno, yo fui un alumno o sea no fue un alumno muy brillante por así decirlo pero yo ya aprendí tío que el Jesuita eh, si quiere echar una mano yo te digo por mi experiencia lo último que tiene que hacer es ni dar ser entiéndeme dar sermones dar consejos cuando te los cuando no te los piden ni ser un plasta ni tampoco ir de coleguita de la gente ni tampoco ir de amiguito, ni de adolescente, ni... no, no, simplemente la jesuita la persona que si tiene un problema se acerca y te pregunta, o si tiene un problema se acerca y te escucha. Y yo con los alumnos personalmente lo que, lo que yo creo que, fíjate, que quieren, o sea, esto suena muy presuntuoso, ¿no? O lo que yo entiendo, lo que yo quiero hacer con ellos personalmente eh, es ser alguien de confianza, pero no entiéndeme, no porque me quiera hacer amigo de ellos entiéndeme, sino que sea alguien donde que ellos sepan que si les pasa algo puedan acudir a mí, pero no a mí como Nacho Narváez sino a mí como jesuita, porque también por ejemplo aquí está eh, Robert Quiroc en segundo bachillerato eh, que está haciendo un trabajazo impresionante, después está Pablo también, un jesuita que venía de Chile, está Juanjo Tomillo o sea, en este colegio de se de Dios bastante jesuita eh, en comparación con otros sitios y que, los, que nos vean gente en la que se puede confiar no yo creo que como alumno me hubiese gustado eso y después también yo vi en jesús cuando yo era joven en jesuitas los que se podía confiar por ejemplo te digo javi monte david abad eh, el padre tejera eh, rafael halcón eh, es que hay un montón de jesuitas que han sido muy buenos y que son muy buenos eh, o sea, que diría una, una lista de nombres enorme, el, el hermano Beltrán, bueno, mucho, casi todos los conoces tú también, ¿no? Entonces, joder, sí. gracias a Dios tenemos muy buenos sí. referentes y son gente, pues, quieras que no, yo más o menos les imito, ¿sabes? Y pues yo en los patios, pues lo que me decía el padre Tejera, ¿sabes? Estaba en los patios y a los partidos de baloncesto. O con los chavales, pues como yo he visto a David Abba en Zaragoza, o como he visto a Javi Monte en los campos de trabajo, ¿sabes? Muchas veces hay referentes buenos y tú los imitas. Entonces, eso, y los alumnos, pues, alguien en el que se pueda confiar. Uh -huh. En ese sentido, a veces, no, Te, hay como la conciencia de, decir, bueno, tú que estás en el colegio, no, como si fuera, no sé, a veces, la, sobre todo la gente de fuera, yo no sé si tanto de los de los jesuitas, como que si estás en el colegio y no eres el, el director, um, de, un poco la pregunta de qué es lo que lo que haces tú allí y qué es lo que aportas como jesuita o si estás ahí, que eso a veces eh, a veces resulta, no, como si estás ahí. Como haciendo la escala más baja para luego ir subiendo y que te dieran otra otra misión más importante, ¿no? Entonces te diría, ¿un jesuita en un colegio como tú encuentra, encuentra su papel y se siente plenamente jesuita y plenamente en misión o espera que le den una misión más importante? Mira, a ver, eh, yo creo que quizá haya misiones más vistosas que otras, o haya misiones más apetecibles que otras, eso está claro. Cada uno tiene como el sitio donde le gustaría ir o sitios más mediáticos, pero yo me siento tan jesuita, eh, ¿qué te digo yo? Como un profesor de la universidad de comillas, ¿sabes? Sin menospreciar a nadie, ¿eh? O como un cura formado. Obviamente no soy cura, me queda mucha mili por delante y, y no tengo la experiencia que tienen otros compañeros, eso está claro. Pero mi papel ahora mismo. ¿Cuál es? Pues quizás apoyar a aquellos sacerdotes que están ejerciendo el, el ministerio en el colegio, por ejemplo, ayudar a, a Robert o a Juanjo o a Carlos en preparar la misa, echarle una mano, ¿sabes? Es que pasa una cosa, nosotros no somos buenos o malos jesuitas por lo que hagamos, somos buenos o malos jesuitas por la unión que tengamos con Jesús, esto suena muy piadosito, pero que es así, ¿sabes? Que tú puedes ser muy mal jesuita, eh, entiéndeme, siendo cardenal y muy buen jesuita abriendo puertas. ¿Sabes lo que te digo? O sea, te digo mi yo espero que nadie se enfade con esto, ¿eh? Pero que te digo que yo me siento muy jesuita también, pero, y a ver, que lo que hago es completamente irrelevante, entiéndeme. O sea, una vez un chaval me dijo, así a, a, en botes pronto hace unos meses, ¿no? Es que para lo que tú haces la clase de historia y religión, para eso no te hubiesen metido jesuita. Digo, mira, es que yo no me he je a jesuita para dar clase de historia y religión. Ni para dar clase en la gregoriana, ni para dar clase donde sea, ¿sabes? Yo he metido jesuita por eh, por vocación y por fe, y ya está. Lo demás, este aquí, ¿sabe? O me manden al observatorio de Arizona, donde no me van a mandar nunca porque, porque matemáticas. Bueno, no se sabe, no se sabe. Tú siempre fuiste muy arizónico. Arizónico, Sí, sí. sí. Bueno, entonces, eh, hablando de las de la, de la asignaturas, yo como cardenal estoy de acuerdo, dice David Zabal, y mi madre dice que está muy bien explicado, o sea bueno, que... No sé, Tengo aquí la te chuleta, cree? ¿eh? Eso va, que es la gente que lo hemos preparado. No, te voy a decir, eh, hay un, un debate a veces ¿no? de si el jesuita o los religiosos tenemos que dar clase de religión o, o dar otras cosas, ¿no? Entonces, hay quien dice, no, que el jesuita, por su formación o por su experiencia vital, tiene que ser aquel que dé las clases de religión, ¿no? entonces hay jesuitas que se cargan de, de clases de religión de todos los cursos y no hacen otra cosa, ¿no? Y hay otros que dicen que no, que el jesuita lo que tiene que hacer es, como tenemos tanta, tanta formación y demás, dar clase de lo que uno sea especialista hay razones a favor de una, y hay razones a favor de otra, yo creo que los argumentos son buenos, pero tú, como jesuita que trabaja en un coli, que das religión e historia, ¿qué piensas? Mira, hombre, yo te diría, dar religión sería un poco lo nuestro, ¿no? Eso te lo diría de principio, pero, pero mira, es que, eh, pues el jesuita en un colegio tiene que estar lo que le diga el director. Ya está, ¿sabes? Eh, a lo que, a las necesidades del centro. Eh, y te digo una cosa, eh, el mensaje de Jesús se puede transmitir mejor en matemáticas que en religión si uno lo lleva interiorizado o el mensaje de Jesús se retransmite perfectamente también se retransmite, perdón, se transmite perfectamente <risa> también, en, yo que te digo yo Entren, entrenando a balonmano. yo he tenido profesores de religión jesuita eh, y profesores de religión laico y, y oye, quizás me han transmitido más eh, por el hermano portero ¿sabes lo que te digo? Eh, o me ha transmitido más, yo qué sé. Es que la cosa es que el jesuita tiene que estar lo que le manden. Eh, pues, o sea, yo muchas veces siento que transmito más a Dios así, así diciéndolo. Pues eh, en clase de historia o en el polideportivo que en religión, o en clase de religión, o al revés, que también depende del día. Eh, se puede transmitir a Dios abriendo la puerta del colegio, perfectamente. O se puede transmitir a Dios de portero en un colegio, dándole buenos días. O, ¿qué te digo yo? O limpiando se puede transmitir a de la manera que sea, ¿sabes? Entonces, ¿dónde tenemos que dar clase? Hombre, yo diría que religión es lo nuestro, pero bueno, también, y yo, donde nos manden, ¿sabes? Uh -huh. Hoy día tenemos, eh, vamos, muy encarnado como jesuitas, que, que la colaboración en el corazón de la misión es algo muy importante, ¿no? Y que la misión no es nuestra, de la compañía de Jesús, sino que es la misión de Cristo en la que colaboramos jesuitas y, y laicos. Esto en un colegio es una cosa que es, que es muy palpable y que se, se trabaja y se vive todos los días a los que hemos trabajado en colegios y los que, y los que lo conocemos, ¿no? Sin embargo, yo te querría decir, en ese, en ese trabajar juntos y enriquecernos unos, unos y otros, los, los jesuitas y los laicos, y cada uno vivir, vivir su carisma de una manera complementaria, ¿qué es lo que crees tú que aporta en educación un jesuita y qué es lo que aporta un laico y cómo se pueden complementar? Mira, yo te digo cómo lo he vivido, cómo lo vivo yo aquí en el recuerdo, ¿vale? Eh, y, en, y Bueno, yo el año, hace dos años, estuve también trabajando en Padre Piquer, que es un colegio que tenemos los jesuitas, eh, bueno, un colegio que es de la Fundación a Madrid, donde, donde la gestión está encomendada a los jesuitas, también estuve trabajando allí, dos colegios muy distintos, pero a la vez con la, una situación muy parecida. Mira, aquí hemos trabajado jesuitas y laicos cada codo con codo. ¿Cuál ha, cuál ha sido el secreto eh, del éxito? Pues el secreto del éxito era que cada uno sabía el rol que ocupaba el otro. Fíjate que en Piquer eh, mi jefe era más joven que yo y era laico. Y no había, no había ningún problema. Y aquí eh, mi jefe directo es jesuita, pero el otro es laico. Es más, te digo otra cosa. En, tenemos un equipo de pastoral de bachillerato, estu, vaya, estupendo. Estupendo, donde estamos dos jesuitas y dos laicos. Y no hay ningún problema, ni, ni para uno ni, ni para otro. Porque están muy claros los roles y las funciones. Eh, ¿Cuál es el rol del religioso en este sentido? Pues el rol, Yo creo que el rol nuestro eh, pues poner un poquito de paciencia, temperar ánimo, eh, apoyar a los laicos, eh, entiéndeme a los laicos, es que no me gusta tampoco la palabra laico, porque laico, entiéndeme, eh, uh -huh. y después el laico sabe perfectamente que en el fondo el religioso pues, la, sabe, esto es un colegio de la compañía, entonces el religioso pertenece o sea, colabora con la misión de la compañía, pero nosotros somos los jesuitas. No sé cómo explicártelo. En el fondo cada uno tiene su rol, y están bastante claros. Yo personalmente no he tenido ningún problema. El problema es cuando hay gente por ambos lados que no se sabe situar bien. Pero bueno, eso pasa en la compañía de Jesús, pasa, que te digo yo, eh, pasará en la pureza de María y también pasa en el Banco Santander. Mm. Sabe. Yo sí es que creo que eso como generación lo tenemos más, más interiorizado porque desde, desde que éramos niños hemos trabajado en, o hemos recibido catequesis o formación instituciones en las que había religiosos y, y laicos. ¿no? Yo creo que nuestra vocación ya como jesuitas ha nacido en ese, en ese ambiente de colaboración. Y hemos encontrado ahí nuestro, nuestro carisma, ya está, como el, como el que está casado eh, encuentra el suyo y trabajamos de una manera complementaria, ¿no? A lo mejor en otras épocas había un poco más de, de desequilibrio, pero a mí me ha gustado eso que dices tú, que si sabemos dónde está nuestro rol, no hay más problema. Ya está. Sí, o sea, hombre, eh, sí, ya está, hombre, está claro sí. que cuando alguien se sale del tiesto, dices tú, ¿y esto qué viene? ¿Sabes? Bueno, pues está, pues enhorabuena, o sea, ¿qué quiere que te diga? En ese punto eh, ayer nos hacían una pregunta en el en el, este, en el Instagram de voces SJ, ¿no? te, la, te la recojo ahora y que anima así a la gente que quiera hacer preguntas a, a hacerlas. Me preguntaban, para explicar un poco, porque además tú eres, eres malagueño y esto lo conoces bien, me explique, era una persona de Andalucía que me decía que en la Fundación Safa eh, no había jesuitas, pero que en otros colegios sí que había jesuitas. Y entonces me decía, ¿qué colegios son de la, de la compañía? ¿Qué colegios son en los que están los jesuitas? ¿Los jesuitas estáis en los colegios? ¿No estáis? Entonces, si nos puedes eh, explicar... Eso, un poquito, ¿no? Cómo funciona, sobre todo para la gente que no, que no sabe, un poco la, los colegios de la de SAFA y luego otros colegios que son de la compañía y luego ya en un, en un plano en un plano así un poco más más profundo, no menos organizativo, el hecho de qué aporta la, la compañía de Jesús eh, a un colegio en el momento en el que envía sujetos no religiosos jesuitas a ese, a ese colegio, o en el momento en el que no los, no los envía, pero sí que quiere transmitir su espíritu y evangelizar desde ahí. Mira, eh, a ver, honestamente, legalmente, la figura jurídica, eh, no, no sé cuál es. O sea, yo, yo te digo un poco, tradicionalmente, sí. en Andalucía había dos tipos de colegios. Estaban los colegios, a ver, esto posiblemente me pueda equivocar. Estaban los colegios que a la provincia y estaban los colegios de la Fundación Safa, que fue una fundación que nació después de la Guerra Civil... Eh, con un espíritu muy concreto que era eh, muy parecido al de fe alegría en Sudamérica, que era estar en lugares, digamos, eh, de cierta marginalidad, en aquel en ese momento, después en un contexto muy difícil como la guerra civil, donde la compañía, el padre violada, ve un lugar donde tiene que estar la iglesia, ¿vale? Eh, en todos los colegios de la SAFA eh, eh, había jesuita en un momento donde... Eh, bueno, había muchísimos jesuitas. En los años 50 y 60 había miles de jesuitas. Mi padre estudió en el Colegio del Palo y solo tenía, me acuerdo de una cosa, me dijo, dos profesores laicos, todos eran jesuitas. Pero eso hoy día no existe. No existe, no hay vocaciones. Ya está. Y después tampoco es, es otro modelo de sociedad. Yo creo que si hoy día hubiese el mismo número de jesuitas quizás no estarían todos trabajando en colegios, sería otro contexto, ¿vale? eso por decirte lo de los colegios de Andalucía y en más general, eh, bueno, desgraciadamente desgraciadamente habrá un momento donde haya que decir dónde hay jesuita y donde no hay jesuita, y esto no es porque yo lo haya escuchado en ningún sitio, es lo que yo creo eh, y por desgracia hay colegios donde hay muy pocos jesuitas la, la, pres la presencia de los jesuitas es testimonial bueno, pues mira, eh, eh, sí, es una pena es una pena ¿que el jesuita es necesario que esté en una obra? Eh, sí yo creo que sí. ¿Que una un colegio de la compañía pierde sin jesuita? Bueno, pierde. Hombre, no creo que pierda, no es lo mismo. No creo que pierda, pero no es lo mismo. ¿Sabes? Eh, ¿Que un colegio de la compañía sin jesuita funciona? Totalmente. sabe Lo que mm -hmm. pasa que tampoco, a ver, esto lo puede estar escuchando un profesor que trabaja en un colegio sin jesuita y diga, mira este. O sea, yo no estoy diciendo que sea un colegio de primera, colegio de segunda. Yo creo que colegios donde, es, bueno, acabará viendo más jesuitas y otros que no. Yo te digo, personalmente, yo creo que una persona sola en un sitio, hombre, sufre una quemazón muy fuerte. Pero si la misión lo requiere, ¿sabes? Tampoco me quiero meter yo en un berenjenal, ¿sabes lo que te digo, no? Sí, para no hablar de, de berenjenales vamos a aclarar una serie de conceptos, ¿no? Sí. Porque en primer lugar, eh, tanto, tanto Oscar como, como Paz dicen que en la safa, que no es cierto... <risa> que en la SAFA no haya jesuitas. Efectivamente, pues, sí, sí. Jesuitas, por eso, claro, por eso claro. hacemos esta pregunta a una claro. persona que lo había entendido mal, igual que hay colegios, por ejemplo, yo estoy pensando en el colegio de, de jesuitas de, de León, ¿no? que es un colegio de la compañía en el que no hay, no hay comunidades jesuitas u otros en los que no hay, no hay comunidades jesuitas y son colegios de, de jesuitas. ¿no? Entonces, desmentimos sí, el sí. hecho de que no es cierto que en la SAFA eh, no haya jesuitas, pero esta pregunta, esta pregunta venía de una persona que pues es de una, de una localidad que ahora mismo no recuerdo cuál era, en la que no hay jesuitas en el colegio desde hace, desde hace muchos años. Sí, desde sí. Hace muchos años ¿no? Y ellos han vivido pues esto pues con la figura del, del jesuita que, que iba de vez en cuando a celebrar la Eucaristía allí, pero con un, un equipo de pastoral laico. ¿no? Entonces, en ese sentido, pues claro, era la pregunta y también un claro. poco para, para aclararlo y sobre todo para quedarnos en el tema de que qué es lo que aporta un jesuita y, bueno, y también constatar algo, que es que no hay, no hay vocaciones para atender todos los colegios. Y luego la segunda cosa, que tampoco queremos ningún, ningún conflicto diplomático, ni Nacho, ni Nacho ni yo, dice Antonio Borquez que la safa es anterior a, a fe y Alegre. Efectivamente, si sí, sí, sí. Y además, la safa inspira fe y alegría. Entonces, lo importante es que todos nos relajemos y que no y que no y tengamos está. ningún conflicto diplomático y que nos quedemos con la que hay que rezar por las vocaciones para que sí, todos bien. los colegios tengan Jesuitas. Efectivamente, y que mañana a Dani y a mí no nos manden a Alaska, ¿vale? Esa es la clave. Vale, a ver si vamos a acabar en las misiones de Oregón y no hace mucho frío ahí, vamos pero lejos de nosotros, crear un conflicto diplomático. Eh, otra cosa que te, te quería preguntar, eh, hoy día mucha gente dice que qué sentido tiene que los religiosos nos dediquemos a, a la educación cuando la educación es una necesidad cubierta por el Estado. ¿no? O sea, y dicen, bueno, los muchos colegios, mucha educación surge porque la Iglesia se preocupa y ve las necesidades y ve que no, hay, que no hay educación y la Iglesia empieza a suplir esa necesidad que en su día pues no hacía en otras personas, pero hoy día es verdad que el Estado garantiza, garantiza la educación. Tú además eres historiador y sabes que eso es muy matizable, ¿no? Como ese, mm. eso de que la, bueno, esa afirmación que hace mucha gente. Sí. Entonces te digo, hoy día que la educación está garantizada por el Estado, ¿Qué sentido tiene que los jesuitas sigamos empeñando, y los religiosos, tantos esfuerzos y tantas personas en, en educación? Mira, el, la educación está garantizada por el Estado, la educación pública, no toda la educación. Yo creo que en un país, yo voy a intentar ser lo más correcto posible, pero en un país democrático eh, tiene que existir una pluralidad, a la, el, el, la familia tiene que tener dónde escoger a la hora de, de la educación de sus hijos, ¿vale? Entonces, es muy sano que exista la educación pública, en este caso muy buena, eh, dirigida por el Estado y por las autonomías, y después tiene que haber una educación privada eh, sea la que sea, ¿vale? Entonces, la Iglesia Católica, de manera tradicional, ha eh, fomentado la educación en centros religiosos, en centros de la Iglesia, que no son centros de catequesis y pastoral y caos católicos, sino son centros donde se da clase con una visión cristiana, ¿de acuerdo? Donde las ecuaciones posiblemente sean las mismas, el sujeto de predicado se explique de la misma manera, pero todo con una óptica cristiana. ¿Cuál es la óptica cristiana? Pues mira, básicamente a la hora de dar historia, eh, ver la figura eh, de la iglesia en la historia, ves la figura de los, más, de, los más, de los más desfavorecidos, la gente que lo ha pasado peor, o en los deportes, la iglesia tiene mucho que decir, por ejemplo, los deportes escolares y un montón de cosas. Yo creo que la Iglesia tiene no el derecho sino el deber también de fomentar la educación, igual que lo tiene el derecho de fomentar una empresa privada, por supuesto, y también la tiene que de fomentar el Estado. El Estado no tiene que suplir todos los servicios, ni la Iglesia tampoco. La cosa es que ¿qué sentido tiene que la Iglesia se dedique a la religión? A la, perdón, a la educación, toda la del mundo. En la medida que la Iglesia lo ofrece como servicio porque es necesario y en la medida que todavía en este país hay muchas familias que lo piden, muchísimas y hasta aquí quiero ahí te... muy bien, ahí te quería preguntar en otra cosa, ¿no? es decir, muchas veces ponemos el foco en lo formativo simplemente, ¿no? o sea, un colegio eh, tiene que ser un colegio un lugar donde se transmite, se transmite conocimientos incluso eh, no sé cómo decirlo Incluso metemos ese esquema formativo en lo que es la evangelización, ¿no? El colegio tiene que evangelizar, el colegio tiene que enseñarle a mi hijo quién es Jesucristo, el colegio tiene que darle a mi hijo una catequesis para los sacramentos. Y te quería preguntar por el colegio, ¿cómo lo vives tú y cuál es tu opinión? El colegio, como plataforma evangelizadora, mucho mayor que, que eso. Es decir, el colegio es el lugar donde las familias cristianas envían a sus... Las familias que quieren educación cristiana envían a sus hijos para que se formen en la fe, pero también eh, la familia colabora con ese proceso y la familia evangeliza al propio colegio y se crea una comunidad educativa cristiana. No, no sé cómo lo ves tú todo esto, si nos puedes iluminar un poquito con tus sabias palabras. No me sabías nada. O sea, yo te digo un poco de, de, de mi experiencia aquí en Piteri, cuando era alumno. O sea, a mí no me gusta comparar el colegio con una parroquia, porque son cosas muy distintas. O sea, la parroquia tiene su función y el colegio tiene la otra. Pero yo creo que un, que un colegio de la compañía, por supuesto, lo que tiene que hacer es crear una comunidad cristiana. Eso está claro. El colegio tiene que ser un sitio donde las familias, los alumnos, los trabajadores y, la y los jesuitas, en este caso, sea un sitio, un, a ver, entiéndeme, un lugar seguro, un lugar que los niños lo sientan como casa. O sea, a mí lo que más me gusta de... Sí, lo digo, lo que, de las cosas perdón que más me gusta del colegio, del recuerdo, eh, y de me acuerdo cuando estaba en el palo, eh, eran lo, los momentos donde no hay clase. O sea, el tema de recreo, el tema de, de, lo, de, lo, de catecumenado, de quedarte luego a hablar con los chavales después de catecumenado, de los partidos de baloncesto, de los momentos de la grada, de los entrenamientos, de las charlas cuando saben de estudiar. Es decir, en los momentos informales es donde el colegio se hace más colegio. No porque sea más importante, sino porque ahí es donde se va fraguando la comunidad. ¿Sabes lo que te... No sé si me, si, me, sí. si me explico. Entonces, el colegio que crea comunidad es el colegio al final que evangeliza. Porque al final la buena noticia es cierto que se transmite en matemáticas, se transmite en lengua, por supuesto se transmite en religión, pero también se transmite en, en otra serie de cosas, ¿de acuerdo? Entonces, el colegio es una plataforma evangelizadora... Estupenda, ¿sabes? una parroquia en potencia, que no damos sacramentos, posiblemente daremos, no daremos tantas misas, bueno, este colegio tiene un montón de misas, pero no daremos tantas misas como una parroquia, pero aquí se transmite el mensaje de Jesús a través de, mucha, de muchas herramientas, de muchas herramientas. Jesuitas, profesores, ojo, y los alumnos, ¿eh? Los alumnos también. O, sea, ellos, o sea, los alumnos de bachillerato algunas veces eh, tienen un ritmo vital ahora que evangelizan también a su manera. No, evangelizar de su manera no, evangelizan completamente, ¿sabes? Entonces, que el colegio como plataforma, como lugar. Eh, sí, es que estoy diciendo mucho la palabra de evangelización, pero también de evangelización, ¿sabes? <risa> Yo lo que, vamos, otra pregunta, sí, mucha gente te dice, bueno, y tantos años estudiando para ordenarse sacerdote, ¿no? Y cuando estás trabajando parece que es como trabajando en el colegio, como tú, eh, parece que es un momento en el que uno es, es productivo, ¿no? Y no está ahí estudiando, estudiando, estudiando. Sin embargo, en tu caso, que estás en el, en el magisterio, la experiencia de trabajo en el colegio es una experiencia formativa, porque la formación en la, en la compañía, también un poco tomando ese... Esa metáfora que decías del colegio no solo se da en los momentos académicos, sino que se da también en la vida comunitaria, en las experiencias pastorales que uno hace y en momentos de, de trabajo. ¿no? Entonces, como, como jesuita en formación, como jesuita que estás trabajando en el colegio, dos preguntas, ¿no? ¿qué te llevas tú de, del trabajo en el, en el colegio del recuerdo como maestrillo? Y la segunda, ¿cómo encajas todo esto dentro de tu formación? Mira, eh, yo aquí personalmente, mmm, a, ¿sabes? yo me iré de aquí en junio con toda la pena del mundo, no o sea la pena que me da irme, pero bueno, me, eh, y si Álvaro Lobo está por ahí escuchándome, pues seguramente, bueno, pues me entenderá, o, bueno, tú de la o... ¿Qué me llevo de aquí? Eh, pues mira, me llevo tres cosas, tres cosas. Eh, primero... Mmm, el deseo, la certeza y la vocación que, que yo quiero ser cura en la compañía y que Dios me llama a ser cura en la compañía. Eso por ahí, que no es poco, ¿eh? Que no es poco. No es poco. Eh, no es poco. Es poco. Esa, el sentimiento de que, de que Dios me llama a ser cura en la compañía, la verdad. Lo segundo. Eh, lo segundo es el modelo de jesuita que yo quiero ser en un futuro. ¿vale? dice yo quiero ser esto este tipo de jesuita y no quiero ser este tipo de jesuita ¿sabes? ¿eso cómo lo hago? bueno ¿cómo lo he en el día a día, hay cosas que voy diciendo mal cosas que voy diciendo bien y digamos me voy como proyectando en un futuro, pues yo en un futuro quiero ser así, yo en un futuro no me gustaría ser así ¿sabes? y esto es como fruto de esas prácticas entre comillas que estoy haciendo ¿no? o que tú hiciste allí en la herida y lo tercero eh, esto ya es un poquito más piadoso espero que nadie así se pero bueno yo lo voy a decir, mira a mí me han enseñado en estos dos años a ser jesuita la gente. A mí la gente la que me ha enseñado a ser jesuita. Mis compañeros jesuitas, mis compañeros profesores, mis amigos aquí en el cole y los alumnos. A mí me enseñan a ser jesuita pues, los chavales de son de bachillerato, me enseñan a ser jesuita pues, Remy Barroso, me enseña a, a ser jesuita mis compañeros jesuitas. ¿saben? Entonces esto es un proceso donde Dios se vale de un montón de gente para ir como, entre comillas, enseñándote, ¿no? Pues yo me quedo con eso. La confirmación en la vocación, eh, que yo lo tendré que decidir, que lo tenga que decidir, pero la confirmación en la vocación, y después los instrumentos que Dios utiliza para ir formando, ¿no? Bueno, pues eso sería un poco. No sé sí, si, sí. Me, si la gente me habrá entendido, pero bueno. Me parece que sí, que lo he explicado bastante claro, pero vamos, si no han entendido, que pregunten que ahora pregunten. o en privado y, y seguro que tú se lo sigas. Salen ahí unos corazoncitos, eso significa que la gente lo ha entendido sí. y, lo, y lo comparte. No y que solo Elena, lo entiende, Elena sino que... Que entendido. <risa> <Comparte. risa> y Cristina también. Vale, vale. Y para, bueno, para terminar, te aviso que te voy a hacer dos preguntas difíciles. A ver, ¿vale? qué, qué bien. Para qué bien. terminar, dos qué preguntas bien. difíciles que además pues eh, no tienes ni idea, no, no las habíamos preparado ni nada. Entonces. Qué eh, alegría. Vamos a ver, dos preguntas difíciles. A la ver. primera, la primera. ¿para cuándo una excursión a Roma? ¿Vale? ¿Cuándo vendrás por aquí por Roma? Y la segunda, ¿para cuándo una cofradía en la calle? ¡Ay, Dios mío! Eh, vamos. <risa> Para Mira, eh, a ver, no sabes la pena que me da, la pena que me da porque uno de los proyectos, bueno, esto lo voy a decir públicamente, pero ya lo digo públicamente, una de las ilusiones que tenía, que ya lo hizo José Olea con los de Oviedo, José Olea estuvo con los de segundo de bachillerato de Oviedo en Roma, y una de mis ilusiones era haberme ido con Reme Barroso y Robert y los de segundo de bachillerato a Roma. Pero llegó allí el señor coronavirus y, y, bueno, esta es la situación que hay. No lo descarto en un futuro, pero este año está la cosa un poquito es un poco, un inviable, poco, un poco inviable. Pero la verdad que, <risa> que me da mucha pena. ¿eh? Me da, de, os lo digo de corazón, me da mucha pena. Y lo segundo, una cofradía en la calle. Bueno, eh... ¿Sabe? yo ya el otro día eh, el padre rector de este colegio eh, Juanjo Tomillo se reía pero dijo joder qué bonito sería una virgen bajando por el paseo de la Habana con su oye de oye, verdad con su nazareno la banda de música paseo de la Habana petalaba y yo ya lo tengo pensado por ahora no pero yo no lo descarto ¿eh? nuestra cena del pues. recuerdo vamos es que vamos eso quería estar bonito vamos Nacho por favor nos vamos dicen por aquí vamos, pues yo creo esa, que vamos. Que... vamos ojalá poco, poco más queda que, que decir, ¿no? Que esa esa imagen de la de la cofradía Tú saliendo no. de la iglesia del recuerdo y cofradía ya dice Antonio Borges. Bueno, pues de momento vamos a centrarnos en el viaje a Roma y la Semana Santa. Exacto. A ver, cuando la última vez que fuimos a una procesión a Chilló, que fue en octubre del año del año 19. Sí. Eh, eh, sí, fue. Que no era Semana Santa, alguno nos decía, dice, bueno, ya estáis en octubre haciendo procesiones de Semana Santa, anda, que ya enseguida llega la Semana Santa. Menos mal que hicimos aquellas procesiones bueno. y ya... <ríe> que fueron las últimas. pero bueno Es que los cofrades, que somos muy intensos, pero yo estoy... Oh, y Dani y yo y Antonio, bueno, es que estamos muy, muy orgullosos de ser cofrades, eso nunca, ¿eh? eso nunca se olvida. No, Todo esto, aparte de porque nos gusta el, el rollo, es por anunciar que el, el jueves que viene no se lo pierdan, que estaremos en el mismo sitio, aquí en este aula multimedial del, del Belarmino, pero donde está Nacho Narváez estará Antonio Borquez, el mismísimo Antonio Borquez, desde, desde Lobaina, que, que se conectará, para hablar de cofradías. Y exacto. de cofradías, no de cualquier manera, ¿no? De cofradías como jesuitas y como plataforma de evangelización, ¿no? Entonces, así lo dejamos con este, con este anuncio. A lo mejor la mitad de los que estáis escuchando os dais de baja, bueno, y otros eh, se dan de alta. No os preocupéis. Ahí pero exacto. el jueves que viene estamos aquí para hablar de cofradías. Buenas noches a todos, aquí desde esta Roma imperial y papal, Urbi et Orbi... Y nos despedimos. Bueno, pues buenas noches de Madrid, San Martín. Eh, un abrazo fuerte, Dani Roma, a todos los oyentes de, de esta cadena. De esta cadena tan popular. Tan popular. Muchas gracias. Muchas gracias, Nacho, por colaborar. A ti, Dani, y, un abrazo. Y nada, un abrazo. Venga, un abrazo a todos. ¿eh? Mañana nos vemos en el cole. <risa>